Qué locura, qué locura hicimos, no sé, un par de pasos y es una locura, una locura. Y si salió no, lo siento, pero salió todo. Salió bien, todo mi amor. Bien, y la guanaca está corriendo libre y por algún lugar de, de año. Nos encontramos en este momento en. En la ciudad de Río Gallegos La ciudad natal de Nicolás Después nos contará un poquito sobre eso Hace varios días que estamos acá Y la realidad es lo que más nos sorprendió hasta ahora es el clima Llegamos y un sol que no se podía creer Ahora está nublado Estamos próximos a partir para Calafate Pero no nos queríamos ir de acá Sin visitar algunos lugares que nos recomendaron Así que el día de hoy Vamos a ir hasta Laguna Azul Tenemos más o menos una hora hasta llegar al lugar Ustedes se preguntarán ¿Por qué no fueron? Cuando estaban subiendo. Y la realidad es que íbamos a ir pero no fuimos porque es una reserva provincial. Y bueno, estaba Rufina y no íbamos a ir con la perra porque no se puede ingresar con mascotas. Pero ahora Rufina la dejamos en la casa de los tíos de Nico. La están tratando como una reina así que no se puede quejar. Se siente raro estar sin ella. Pero bueno, hicimos la excepción y salimos a hacer este paseo. La dejamos ahí bien tranquilita en casa. Súper bien cuidada, dato no menor. Primero de enero, gente. Feliz año nuevo. Primera aventura de Chill and Create con Leica. Recorriendo. Mis pagos, gente. Mis pagos. No sé si se verá bien, pero se largó la lluvia. Vamos a ver si podemos mostrar igual un poquito. cuidado gente, que vaya para Ushuaia, que salga de Ushuaia para Ríos Gallegos. Hay dos tramos de ripio horribles, horribles y que no tienen explicación alguna. ¿Cuánto debe ser más o menos? No sé, eso debe tener 500 metros y más adelante nos falta uno que debe tener unos 100, 150 metros. Eh, vengan despacito porque es mucha piedra bola está bastante fiero la otra vez nos pasó una camioneta nos cagó a piedrazo mal ahí pero dato a tener en cuenta e igual en nuestro caso no importa si es en ripio en asfalto lo que fuese nosotros siempre vamos lento ¿por qué? porque leica nos cuida demasiado Estamos en el estacionamiento de Laguna Azul, afuera está lloviendo bastante fuerte así que vamos a aprovechar para almorzar, son casi las 4 de la tarde ¿Vale almorzar a las 4 de la tarde en las fiestas? Yo creo que sí, me gustaría saber qué opinan, lo pueden dejar abajo en comentarios Increíble, increíble, todo esto es estepa con origen volcánico Hay unas rocas basálticas, estoy playando un montón ya les vamos a contar mucho más de este lugar, va a dejar de llover, no lo sé, vamos a bajar, vamos a bajar igual. Así que primero comemos y después les mostramos un poquito. Vamos a grabar todo esto afuera gente, pero está lloviendo así que vamos a aprovecharlo, grabamos acá. Breve introducción de dónde estamos, Laguna Azul, Reserva Geológica Provincial Departamento de Ueray, que es 62 kilómetros más o menos de Río Gallegos Para la gente que cruce la frontera viniendo de Ushuaia están a un kilómetro Algo increíble es que tenés 700 metros de asfalto y 150 de ripio Y llegás al estacionamiento este, ahora vamos a ver del estacionamiento hacia la laguna cuánto hay este es en el momento en el que... Más. habíamos visto fotos pero no pensé que era de estas dimensiones va de vuelta porque bueno, impresionante ¿eh? impresionante como nos íbamos a ir de río gallego sin venir acá realmente increíble, tenemos justo una ventanita sin lluvia así que vamos a aprovechar para contarles de qué se trata Es un cráter volcánico, hace millones de años había volcanes que estaban como activos Se supone que la última vez que entró en erupción fue hace unos 10.000 años aproximadamente en el Onoceno Que es justo cuando estaba terminando el último periodo glaciar que ocupó toda la Patagonia eh, Y es alucinante, es alucinante tiene 290 metros de profundidad Eso es un montón Y 500 metros de diámetro Una locura, una locura Cuando lo leí dije, es un montón Pero cuando lo ves te das cuenta de que realmente es un montón Lo más zarpado de todo esto es que literal Hicimos unos pocos pasos para ver esto sí, Nico vino qué... más adelante y ya empezó a gritar Y dije, bueno, ¿qué está viendo? Y cuando lo vi, no, no lo podía creer Allá otra gente, allá atrás está Leica y acá está la laguna, es una locura Son dos minutos de caminata, menos Se y puede decir que sol. ya empezamos a ver todas las maravillas ocultas que tiene este épico, país épico. Increíble Acá, antes de nada, dice 55 metros de profundidad No sé qué estará bien si lo que Igual dijimos dice recién, que todavía no se sabe O ¿eh? no, así que si alguien sabe la profundidad que. Lo puede decir, nos interesa de verdad. Sí, miren lo que dice y después, esto es súper interesante. La leyenda urbana no atiende a la ciencia. Algunos dicen que está habitada por seres extraños en su profundidad infinita. Chau, chau, chau. Otros afirman que tiene poderes energizantes. Hace mucho frío prometerse igual. ¿eh? Lo cierto es que el misterio de la Laguna Azul parece no tener fin. Que conste que nosotros vinimos hoy que había lluvia, ahora se calmó un poco la lluvia y estamos disfrutando de esto. Pero en un día de calor, mi amor, esto debe se debe llenar. De hay gente. un camino en el que puedes bajar caminando y todo, me parece. Sí, y hay bastante basura, o sea, dentro de todo está bastante limpio, pero se ven como pedazos de vidrio, o sea, que se ve que viene gente a gentear. Pero, pero no una locura gente, una locura, es como es... la laguna del caminante en los sueños pero sin caminar Y estás caminando encima de rocas basálticas, no, esto es una literal es una locura Siempre nos esforzamos un montón para tratar de transmitir la belleza y lo asombrado que estamos en los lugares a los que vamos Pero es imposible gente, es imposible hacerle justicia a esto es imposible que magnificarlo. Es magnificarlo es imposible. Tienen que venir hasta acá porque es alucinante. Estoy playado Miren esto, es una locura. Me gustan ¿Me, alimentan? ¿Me alimentan? ¿Sí? Calorcito. Eh, es una locura, es una locura. Por lo que estuvimos viendo recién no se puede bajar a la costa. Hay varios carteles que dicen sendero cerrado. No, no sabemos. Todo lo que significa esto, y yo no sé cuántas veces dijimos en el video es una locura. Mucha gente se preguntará, ¿cómo es que Nico nació en Río Gallegos? Ni mi viejo ni mi vieja son de acá. Ellos se conocieron acá. Mi viejo laburaba como en el rublo tecnológico. Principios de los 90 no había mucha gente haciendo eso. Estuvimos un tiempo acá, un tiempo en Vietma. No tengo un solo recuerdo de todo eso. Y cuando tenía dos años más o menos llegamos a Ushuaia creciendo. volver a reencontrarme con este lugar y, y conocerlo de verdad. Nos vamos de este lugar increíble que conocimos el día de hoy, recomendadísimo. Se lo recomendamos a todo el mundo porque la verdad que fue un lugar que nos... Dejó y lo disfrutamos un montón. El día increíble se ha portado para que lo sigamos disfrutando. Ahora vamos a pegar la vuelta a casa y vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos. Todavía para sacar unas fotos y grabar un poquito de la ruta y seguimos. Finalmente estamos de nuevo en la casa de mi tía es todo lo que vamos a hacer el día de hoy en el camino de regreso eh, nos pasó algo muy zarpado vimos un guanaco que estaba una hembra, una guanaca estaba atorada con los alambres, es algo súper común en Patagonia y no deja de ser una situación muy pedorra quise bajar a ayudar y cuando bajé me di cuenta que la caja de herramientas había quedado acá en la casa de mi tía un poco desesperanzante así que bajé con barreta eh, Y después de mucha pelea Logramos liberar al Guanaco No se filmó nada de todo esto porque no nos parece eh. Gente yo estoy echando pelotánico me hizo llorar como condenada Porque es algo que podía salir bien o salir super mal y uno ya sabe todo eso a la hora de meterse, como puede salir bien, puede salir muy mal y la verdad es que no firmamos porque en ese momento jamás se nos ocurriría firmar algo así y segundo, que la cabeza estaba en cualquiera en un montón de momentos yo lo vi a Nico y decía, no, ya está, no sale, no sale y después cuando salió fue algo increíble y no sabíamos cómo seguir hablando en este video porque es algo que todavía procesando y que por suerte salió bien así que sí. hoy Nico es <ríe> un héroe y no sé si un héroe pero... Un héroe el héroe ganaco es muy zarpado porque uno sabe que, que puede salir como dijo Sophie muy mal o, o que por más que uno lo libere por ahí si sí ya está muy lastimado o algo y afortunadamente estaba bastante bien no se movió o sea como que... Me dejó trabajar, por así decirlo. Eh, fue muy frustrante no saber cómo cortar el, el alambre con una barreta hasta que lo logré. Lo siento para el dueño, la dueña del campo. Tenía doble alambre, era un alambre y atrás otro, o sea que sigue su campo resguardado. Hey, y si no, lo siento, pero salió todo, salió bien, todo bien. Y la guanaca está corriendo libre Increíble por el lugar de de año. Así que nos merecemos ir a tomar algo. y. Mientras Nico prepara algo para que tomemos, yo aprovecho para jugar con los perros y darle un cierre a este video hoy fue un día con muchas emociones para nosotros, no solo por lo que pasó con el guanaco, sino porque descubrimos un lugar increíble gente y es hermoso, hermoso de verdad poder compartirlos con ustedes a través de esto que tanto nos gusta que es hacer fotografías y videos así que estamos muy agradecidos con toda la gente que nos sigue, con toda la gente que se está sumando a esta aventura, de verdad muchísimas gracias, esperamos poder transmitirles todo lo que sentimos a través de de, de estos videos en Youtube Así que si llegaron hasta acá, gracias No olviden suscribirse, poner me gusta en el video Comentar, compartir Decirnos qué les parece este video Y qué les parece todo lo que viene pasando Desde que arrancamos el eje Porque para nosotros es un montón De verdad que es un montón Si les gusta lo que hacemos Y si de verdad les sale hacerlo Abajo tenemos los links de cafecito Para todos aquellos que quieran donarnos litros de gasoil Todos los días se puede llegar más lejos Con ese gasoil y... Y es una manera también de, de poder seguir avanzando con este sueño. Así que gracias a la gente que ya lo hizo. Gracias a la gente que lo hace. Porque para nosotros de verdad significa un montón. Y sin dar más vueltas ahora sí. Nos vemos el próximo domingo a la noche con un nuevo video de YouTube. Quién sabe por ahí en la nueva maravilla de Río Gallegos. O por ahí un nuevo destino, el Calafate. ¿Eh? Nos vemos.